Muy bien. Entonces, Juli, ¿vas a preguntar algo más? Tienes toda la mano levantada. No, no, no, qué pena, ya la hago. Listo. Entonces, vamos a hablar a continuación sobre canales iónicos. Bien, entonces, eh, ya hemos hablado que la, la, la principal forma como viajan moléculas a través de la membrana es a, es a través de líquidos y tiene que ser por canales, ¿sí? Como lo vemos en la animación. Y como son, como son moléculas con carga eléctrica, pues son canales y iones. ¿Sí? Aquí los, los canales eh, se, admiten el, o sea, se restringen el derecho de admisión. Eh, solamente por cada canal puede viajar un tipo de ion. Por el canal de sodio, ¿qué iones pueden viajar? Sodio. Por el de potasio, potasio. Y así, tú pues, decía Mega. Si yo tengo mucho sodio fuera y se abre un canal de potasio, pues no pasa nada. ¿Okay? Solamente es que a cada, cada, cada ion por su canal. ¿Listo? Dale, dale. Los canales los vamos a dividir por, en, en dos categorías. O sea, dos familias de canales. Una primera familia es por el tipo de ion al cual es el sirio. O sea, la puerta, qué tipo de puerta es. Iones que permiten el paso de sodio, iones, eh, digo, canales que permiten el paso de sodio, potasio, calcio y cloro. ¿Eh? No, yo voy a meter. Muy bien. Hasta ahí es la primera familia, la primera clasificación. La segunda clasificación es dependiendo el tipo de mecanismo que me abra la puerta. ¿Sí? ¿Eh? Tengo tres tipos, pero la lectura solo menciona dos. De canales, dependiendo del mecanismo que, la, que abre la cuerda. ¿Quién me dice? de allá llamo acá. ¿Quién me dice y me explica los mecanismos por medio de los cuales se pueden abrir los canales iónicos? ¿Sí? Levanten la mano. Y a todos los, eh, les voy a, Tres personas de acá o tres personas de allá. Que quieran explicarme los... Al, los dos. Sí, estoy Está Rebeca. Eh, ¿Alguien más? ¿Sebastián? ¿Nadie más? Le levanto la mano primero Rebeca. Rebeca, cuéntanos. Enciende tu cámara, Rebeca, para que te veamos. Pueden que deben encender la cámara, se les ha olvidado a los que están en la casa. Uy, profe, lo siento, mi cámara, no puedo prenderme. Bueno, cuéntanos. Eh, pues está el de voltaje, está el de ligando y el de y el mecánico. ¿no? Bueno, explícame alguno de estos. Bueno, el de, volta, el de voltaje es el que cuando los canales están abiertos en un rango de potencial de membrana. Eh, y cuando están fuera de este potencial están inactivos. Bien, Creo que le la diapositiva. ¿Cómo así que abiertas en un rango de potencial de membrana? ¿A qué te refieres con eso? Profe, disculpa, ¿puedes repetir la pregunta? Es que ¿Cómo, está. Como... ¿Cómo así que se abren cuando están en un rango de potencial de membrana? Explícamelo, dame el ejemplo. Pues cuando. Eh, no sé si es cuando están. Con la bomba, cuando la bomba de potasio, no estoy segura, profe. <risa> Dale, Rebeca, gracias. No le importa a Rebeca. Fallaste en la explicación. Eh, Sebastián, ¿de cuál me vas a hablar? Eh, en ¿Sí? El médico, se le pongo muy poco, es el químico. ¿Sí? Que se trata de que los receptores. De... Exactamente, receptores de, con una molécula química. Muy bien, ya les voy a explicar. ¿Alguien más quiere agregar algo? No. Ah, si sí, hay más personas la, con la mano al, al levantar Gabriela eh, dale entonces ¿a quién? Gabriela ah, no, eh, sí, estaba Laura, Rebeca, María tengo más María Juliana, Gabriela no la veo con la mano levantada creo que no pues. eh, de las personas que tenían Gabriela o Sofía o María Juliana, ¿quién va a hablar? Pues yo quería agregar algo sobre el, el del mecano sensible o el mecánico, que yo lo que entendiera cuando sea como una deformación en la neurona, entonces eso hace que se abra el canal. Perfecto. ¿Sabes eh, algún ejemplo? Mm, no estoy segura. Eh... ¿Me ¿Escuchas? Sí, sí, sí, que no estoy segura. como no, cuál es... me escuchas gracias a los canales. A, la, a las membranas que te forman en tu oído. Ese es el ejemplo. La, el oído. Ah, okay. <ríe> Esa molesta. O sea, era. Para tomar la colación. Muchas gracias, María Juliana. ¿Cómo? ¿Nadie más va a hablar de que esté en la casa? No, no hay nadie más con la mano levantada. Gabriel me ha dicho que había una Sofía, pero no la abriera, Sofía. Gabriela, pero bueno. Dime. Bueno, pues si no recuerdo mal lo de, dependiendo del voltaje, el eh, contraste entre el interior de la célula y el interior de la célula. Y ver, estos cambio de voltaje, en que se despolarice, que se polarice. Sí. Eh, o, o se eh, interpolarice. Eh, sí, vamos hacia allá. Entonces, ya te, te explico bien. Entonces... Comencemos a hablar de los canales dependientes de voltaje. ¿Listo? Estoy ¿Sí, sí, malísimo para que ¿Sí, lo eh... No, Eso es problemático, ¿no se imaginan, muchachos? Son unas relaciones ¿Sí, duras que no nos han los nombres, pero bueno. Entonces, canales, los canales dependientes de voltaje, como lo decía Rebeca, están abiertos siempre que la membrana esté en un rango de voltaje. Ya les voy a explicar qué es eso del voltaje y el rango de voltaje. ¿Listo? Para que quede más claro. Entonces, los iones que están afuera y dentro de la membrana, al pedacito de membrana le van a dar un voltaje. Por ahora eso es importante. ¿Sí? Por lo tanto, como tú dices, si entran o están en iones, la membrana se va a volver más positiva o más negativa en alguno de los puntos. Adentro o afuera. ¿Sí? Estos, estos, estos canales son básicamente sensores de voltaje. Se van, a abrir, se van a abrir sí o sí cuando la membrana alcance cierto voltaje. Y van a estar abiertos mientras la membrana esté en ese rango de voltaje. ¿Sí? Pensémonos como puertas con sensores. ¿Han ¿Al, alguna vez usado una puerta que tenga un sensor? Claro. ¿Dónde? Debe. Deberían mirarlas a la biblioteca de sí. vez en cuando. ¿Qué pasa cuando uno se acerca a la biblioteca? Sí. La puerta se abre. ¿Son sensores de voltaje? No. Son sensores de movimiento. Pero entonces pensemos que la puerta, puede, les voy a leer su aura, es cuando ustedes lleguen con la aura negativa se cierra lleguen con la aura positiva, se abren. Entonces, estas son puertas de siempre que se llegue a cierto voltaje, se abren. Y siempre van a estar abiertas cuando la membrana esté en ese voltaje. Perfect. ¿Cómo? ¿Qué voltaje? Dependiendo, eh, dependiendo, dependiendo del ion. Cada, cada ion va a tener un rango de voltaje diferente. Por ejemplo, el de sodio. El de sodio puede estar en menos 40 a más eh, o menos 50, dependiendo de la neurona ahí, ¿sí? Pero el menos 40 a más 30, más 40, más 50. ¿sí? Es el de sodio, pero el de potasio es otro. ¿sí? Y es que depende que lleguen a ese voltaje del tráfico de iones. Si entran iones negativos, baja el, baja el voltaje. Si entran iones positivos, sube el voltaje. ¿Sí? Y eso hace que el canal se abra o se cierra. ¿Hasta ahí estamos claros? Profe, yo tengo una pregunta. Cuéntame. Bueno, mi pregunta respecto a en la lectura hablaba de que... Eh, la mayoría de los canales iónicos respondían pues, al voltaje, pero decía, típicamente, un cambio hacía más valores positivos. Eso, como así? O sea, entre más positivo sea el ión, eh, más fácilmente se abre la puerta, entre comillas, o no, como así. Eso. No el ion, la membrana. El sensor no es para el ión, ¿sí? El sensor es para el voltaje de la membrana, ¿sí? para el potencial de membrana, para la... O sea, ya, para eso tienen que entenderme lo que les voy a hablar ahora de potenciales, ¿sí? Entonces, el potencial es una fuerza, es la fuerza que están haciendo los iones para entrar o salir de la membrana, ¿sí? Y la carga de la fuerza se la va a dar si son iones negativos o positivos, ¿sí? Por lo general, y algo que no, que no lo dejé claro en ese momento, es que el interior de la membrana está lleno pues, de organelos, y los organelos están hechos de proteínas, ¿cierto? Y los neurotransmisores también son proteínas. Todas las proteínas tienen carga negativa. Eso hace que el interior de la membrana siempre sea más negativo con respecto al exterior. ¿sí? Claro, entonces los canales no sirven tanto que se abran cuando la membrana esté negativa. Sirven que la membrana se abra cuando hay un cambio hacia lo positivo. Que es lo que me están mencionando. Que por lo general se abren o son sensibles a la a la, a, la, a, la, a, la, a la pérdida de negatividad o la ganancia de positividad. Ahora le vamos a poner nombre a eso. ¿sí? ¿Estamos claros? ¿Está claro, Gabriela? Sí, profesor. Sí. Pero entonces no es toda la célula. Aquí yo no tengan en cuenta que los potenciales de membrana no son para toda la célula, que es un error que se suele cometer en cuando, se, cuando se, se comprende esos temas. O sea, el potencial de membrana solamente es para el pedacito alrededor del canal si la puerta es el canal, lo que, lo que afecta no es, la, no es el potencial de membrana de todo el salón, solamente de la membrana que está rodeando el canal. ¿sí? Entonces, si al lado yo tengo una ventana, y aquí por esa ventana entra mucho sodio, es, es esta parte está muy es positiva, ¿cierto? Y la puerta se va a abrir inmediatamente. ¿Sí? Entonces, esos canales, en realidad, son abiertos o cerrados por otros canales, que son los que voy a explicar. ¿Sí? es que yo me Le había explicado primero los otros, pero bueno. ¿Hasta ahí está claro, Gabriela? Sí, profe, mucho más claro. Gracias, Gabriela. ¿no? Sí. El claro es el, el que hace que el interés sea negativo, el que batase que y que las proteínas y que, que constituyen son los organismos en solución. Ah, o sea, son negativos, el ion de la de la de la no es por cantidad de iones, sino por las proteínas constitutivas Por eso, cuando uno va a cuantificar proteínas, hay una técnica, uno quiere cuantificar proteínas. Entonces, por ejemplo, yo quiero saber qué era lo que yo hacía en mi laboratorio. Si las... Yo sometía a unas ratas a, a, a maltrato. No las maltrataba, se las quitaba la mamá. Sí. ¡Ay, maltratador de ratas! Sí. Bien. Yeah. Entonces... Eh, se las quitaba de la mano por ciertos periodos y mi pregunta era si eso afectaba la expresión de, de, de los receptores de un, de un neurotransmisor en ciertas áreas del cerebro, que era GABA. GABA es el neurotransmisor para la inhibición, para volver más negativa a la neurona, ¿sí? Es muy importante para desarrollar eh, procesos de, eh, de control, ¿sí? Y entonces yo les sacaba pedacitos de cerebro, ya las ratas muertas, las que habían sido separadas, y las pasaba por una corriente eléctrica, en, eh, como en unas geles. Como las proteínas son negativas, ellas, eh, si tú les pasas una corriente eléctrica, entonces se comienzan a organizar de la más negativa a la menos negativa. O sea, que eso es de acuerdo al peso de la proteína. ¿Sí? Y así yo podía, después le pongo una tinción, ¿sí? Y puedo cuantificar donde había más o menos de esa proteína, ¿eh? gracias a que eran negativas. Eso se llama electroforesis. ¿sí? Y el proceso se llama eh, vuestro que es un proceso para cuantificar proteínas. Eso se utiliza, por ejemplo, en laboratorio para muchas de estas pruebas de, de un poco de ADN, más o menos, antes así para pruebas de ADN, o para pruebas de, de cosas ¿sí? o en laboratorio. Bien. Entonces, las proteínas siempre son negativas y gracias a eso se puedes hacer estas pruebas para cuantificar dónde hay más proteína, dónde hay menos proteína. ¿Listo? Incluyendo los receptores en proteínas. Eh, bien, canales de iónicos de ligand. Si los primeros se abren con sensor, esas son puertas que se abren con. ¿Dime? Pues te escucho. Con una llave que será el neurotransmisor ligando ¿Sí? Que no se les olvide, ¿no? Que las metáforas son buenas para recordar. Es puertas que se abren con sensor, puertas que se abren con llave. Entonces, ustedes sacan la llave, la unen, este es el canal, y este será el receptor del canal, ¿cierto? Ustedes la meten a, a, a la cerradura que es el receptor, punto de unión abren la puerta. ¿El neurotransmisor paso al otro lado? No. Entonces... Nunca los neurotransmisores pasan al otro lado de la neurona. Simplemente se pegan y se despegan a el punto de unión o del receptor o el canal de ligando. ¿Sí? Y Los canales de ligando son los mismos receptores para neurotransmisores. ¿Listo? ¿Con qué se abren? Con neurotransmisor. ¿Solamente se abren con neurotransmisor? O yo puedo tener otro tipo de llave. participen por dos puntos qué tipo de moléculas pueden activar un canal de ligando la pregunta por dos puntos de participación acá o allá ya hay neurotransmisores ¿entonces otras que no sean neurotransmisores? Enzimas enzimas debajo y puede ser pueden ser enzimas también gracias démosle los dos puntos ¿qué otras? Valentina creo que fue la Laura Valentina no me di cuenta Sí, sí, profe. ¿Y otras, muchachos? ¿Moléculas que afecten? Yo he mencionado varias. En todas esas clases, hoy mencioné algunas también. La, no ¿Cómo? La, no te escucho. ¿Lípidos? Pueden ser lípidas, pueden ser, sí, de... Sí, también pueden ser, pero más que lípidos. No, porque los lípidos atraviesan, más que lípidos son, los. Pues. Pero las líneas son células, no, no son moléculas. Pero las de la de guía también pueden enviar. Entonces, tenemos dos tipos de moléculas. Las endógenas y las exógenas. Las endógenas son todas las que producen las células del cuerpo. ¿no? Como si las, las moléculas que se unen a ligandos, que son producidas por una neurona, se llaman neurotransmisores. Si son producidas por una célula endocrina, se llaman hormonas cuerpo puede llamar sistema de sí, o, o, o moléculas para actinas o, o sea, cualquier tipo de molécula incluso inmunes sí, que produzca otra célula de cuerpo principalmente de neurotransmisores y hormonas más que encima de las hormonas esas son las endógenas y cuáles serán las exógenas que pueden abrir y cerrar canales ¿qué pasa? se han visto que hay ladrones que tienen llave maestra que van y abren con esa llave la puerta esas son las que en esta metáfora se las drogas o fármacos. ¿Sí? Muchos de los fármacos, que es lo que hacen? Pues se unen a los ligandos, a los receptores de PT, y abren y cierran canales y polarizan y la neurona, generando cambios en el estado de comportamiento. Hoy mencioné el alcohol. ¿Sí? Por eso dije que ya he mencionado todo eso. Muy bien. Mucha información. Una pregunta, ¿serían entonces las exovenas, las sustancias que no se producen naturalmente pues, por el cuerpo como tal? ¿Cómo serían Exactamente. las...? Exactamente. Y que se afectan los componentes psicológicos, las vamos a llamar sustancias psicoactivas. Ese no es el único mecanismo por medio del cual funcionan las sustancias psicoactivas, ¿no? Pero es uno de los principales. ¿Sí? Aquí tenemos un neurotransmisor llamado acetilcolina, que se está uniendo al receptor colinérgico y está abriendo el canal. Este receptor se llama... ¿no te acuerdas cómo se llama este receptor de acetilcolina? Te la pongo muy en la esquina. Se llama... Fácil. Nicotínico. ¿Sí? El receptor nicotínico. ¿O sea, ¿Qué quiere decir? ¿Qué, ¿Qué droga lo afecta? La efectiva. nicotina. <risa> fácil. <risa> Bien. Ahí vamos integrando ya la eh, pásalo Gabriel, por favor. La Gabriel ya me ha no, preguntado... No, no. Esas son preguntas muy... Canales iónicos mecánicos, ya... Eh, qué es lo que? no recuerdo quién ya me había dicho que quieran. Eh, bueno, una no las personas. Gabriela, la otra de ellas. Eh, son básicamente con puertas que se abren cuando la membrana se deforma. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se deforma la membrana? Con energía mecánica. ¿Sí? Básicamente, en nuestra metáfora, son puertas que se abren a empujones. Como se ha visto algunas cocinas que tienen puertas que ustedes las empujan y las abren. O las de algunos bancos que ustedes también las empujan y dan la vuelta. Bueno, que son es más como bombas. Porque entran y sacan cosas. Entonces, así más o menos funciona esto. Y algunas, y, y los ejemplos más importantes en nuestro cuerpo son las células de los sentidos, de muchos sentidos, como la audición y la piel. Bien, vamos a ver con nuestro ejemplo. Entonces, miren, muchachos, allá, todo suelten sus lápices ¿sí? y se van a tocar con la mano derecha. Se toca el brazo izquierdo, no? Tampoco, tampoco se es... O sea, te estimulen tanto. Sienten sienten el toque, ¿cierto? Sin mirarse. ¿Sí? Eso. ¿Por qué pueden sentir el toque? Porque en la piel, los vellos, todos los vellos que tienen, están acoplados a neuronas. ¿Sí? La cabecita del, del vello va para la neurona y también la piel tiene unas células así como cebollas grandotas, ¿Sí? que cuando ustedes pasan son muy, muy sensibles. Cualquier rocecito va a hacer que se deforme. Y cuando se deforman, se abren canales, entra sodio y envía potenciales de acción. Ese es posible sentir. Si no, si no tuviéramos estos canales, no podríamos sentir nada a través de la piel. Y si ustedes se pellizcan muy, ¿sí? Se pellizcan. A ver, pellizquen. ¿no? Pueden coger al compañero al lado. No. no. Antes yo hacía este ejercicio, ¿no? Cuando estaba el salón lleno y pellizcan al, de al lado, ¿sí? Hasta que me pasaron una tarta por pancátero. A los estudiantes. ¿Lo ¿Está usando? Todo era por la ciencia, pero no. Entonces, ¿qué va a depender? Pues la cantidad de canales que se abren. Entre un estímulo más fuerte va a ser que se abran más canales y que se abran muchas más veces por segundo, enviando mayor cantidad de señales hacia el sistema nervioso central y nosotros creemos la ilusión de que nos duele. ¿Sí? No nos duele. Eso es por ilusión. ¿Sí? ¿Cómo? El dolor es sí, eso le pueden decir así, cuando dejen a alguien y le digan, joder, ah, me duele. Eso es psicológico, ¿no? Ah, ah, ¿no? Tómate un analgésico y se te va a pasar y ya. Sí, son tácticas de, de crueldad. Eh, no, ay. Seguro pregunta, o sea, no, cuando uno está borrachando, ¿no? ¿así ah, si le peguen que se va <risa> en ese número ahí de conductores. Pero <risa> <risa> la... <risa> bueno, sí, sí. Pero entonces no, el problema no es acá, sino acá. Es lo que les decía. Entonces el problema no es que tus canales no se estén deformando, no es que no estén enviando, sí, es todo el mecanismo de aquí la, y en todos los cables hasta que llegan a tu cerebro también. ¿Qué es lo que está mal? Que tú en tu cerebro estás inundando tus neuronas de cloro. Y cuando inundas neuronas de cloro, tus neuronas dejan de responder, así que están recibiendo muchas señales. Y por lo tanto, no creas ilusiones, ni de dolor ni de nada. <risa> Pero para que pase lo que tú dices, tiene que estar muy alcoholizada una persona. O sea, no es frecuente, o sea, para que uno no sienta nada, es porque está. No, sí está borracho, pero se bajó una botella de vodka con blanco. ¿Me recuerdas su nombre? No, no me importaste. Juliana, bueno, pues sí, porque ya, ya voy a acordar como doble ay no, no, no. Juliana, Juli, Juli, Juli. En la última clase, cuando Juliana se va a, se va a graduar y está tirando, pues, se le van a acordar de <risa> a ver, Todo sea por la academia, ¿no? Eso no te pasa a ti, eso le pasó a una amiga. Te contaron. Eh, bien, entonces, esto es periférico, ¿no? Entonces, claro, las sensaciones ocurren en el sistema nervioso central, que es diferente. Pero sí puede ocurrir que haya una mutación que haga que, que, estos, que estos receptores son creados por genes, ¿no? Tiene que haber síntesis de proteínas. Uno, pueden haber variaciones genéticas que hagas que tengas más receptores y por lo tanto, tengas que ser más sensibles a los estímulos cutáneos. ¿Sí? Dos, pueden haber mutaciones que hagas que no tengas o que tengas muy poquitos de esos receptores, por lo tanto, seas muy poco sensible a los estímulos cutáneos. ¿Sí? Por lo general, eso no, no, no, no varía tanto, pero eso puede cambiar los umbrales de, de, de, de percepción. Todo el mundo percibe igual el punto. Dos, eso puede generar, eh, eso se ha visto muchísimo en las enfermedades muy raras que pueden conllevar a trastornos graves del neurodesarrollo. Como en el caso de algunos trastornos del de espectro autista, ¿sí? que pueden tener alterados estos espectros, pero es muy extraño. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, ¿cómo Y que... se modulan epigenéticamente. Sí. Cuando dicen que uno tiene como un umbral del dolor alto, ¿es por una mutación o por.? Puede, puede ser uno de los muchos efectos, ¿no? Porque puede ser acá, puede ser en el cable, puede ser en, la, en el cerebro, ¿sí? Pueden ser muchos. Diferentes. Dale. Dale vale, vale. Yo Pero, tengo es... una pregunta, perdón, bueno. interrumpo. Eh, es que no me quedó muy claro por qué se podrían deformar estos como. Pues la, la membrana, no, no me quedó como muy claro. ¿Por qué? Porque si tú te tocas, estás deformando la piel y los receptores están en la piel. ¿Sí? Aprovecho tu pregunta para darle otro ejemplo. ¿Me, ¿Me escuchas allá, cierto? Acabo de sí, en la boca. sí, sí. ¿Me escuchas mejor ahora? Sí. Sí, ¿Cierto? Sí, sí se escucha. ¿Me escuchas mejor ahora? Porque lo que yo hago al hablar es vibrar mis cuerdas vocales y empujar el aire. Así funciona la voz, ¿cierto? ¿Sin aire? ¿Les pues hay voz? No. ¿Cierto? Es este un medio plástico que sea el que libre. Por eso uno habla debajo de la voz ¡ah! pero no escucha nada. ¿Por qué? No se transmite, tampoco se están golpeando las moléculas de aire. ¿Sí? O alguien es capaz de comunicarse por debajo de agua? ¿No? Con las manos, pero pues, con la voz no. Entonces, yo estoy acá vibrando y es y esa vibración hace que las moléculas de aire se golpeen generando ondas, una onda mecánica, ¿sí? De, de golpes. Lo que se transmite es el golpeteo de las, de las moléculas de aire, que, de, que por allá debe haber un micrófono, es sensible a ese golpeteo, lo convierte en una señal digital, la envía a través de internet y tú tienes un micrófono que hace lo mismo que en las cuerdas vocales y golpetea las moléculas de aire de tu casa o donde estés, y, esa, y acá con ustedes, ahí podemos Ese golpeteo llega. ¿sí? El yunque, le el, el martillo, los muesecitos del oído medio. ¿sí? Luego, en el oído interno hay una membrana. Esa membrana se va a mover así. ¿sí? Y, en, y en el piso de la membrana hay unas células con cilios, con pelitos con pelitos. Y cuando se mueve, hace que los pelitos se muevan de un lado para otro. Cuando los, cuando los mueve de un lado para otro, como estos que vemos acá. Si ¿sí? quieres darle una zoom acá estos, Gabriel, por favor. Entonces, al, hacer, al, al, al, al mover esto acá, aquí, si se dan cuenta, esto por acá entran iones de sodio. Eso hace que la célula se vuelva más positiva, la membrana, donde está el ion, y se envíen potenciales de acción. La cantidad de potenciales de acción y, y las cantidades de células que estén en potenciales de acción va, con, va a crear un código neural que ustedes aprendan a interpretar como una voz como un o como cualquier sonido y en este caso como una voz y como un mensaje. ¿Ya ves por qué me pueden escuchar? Ese pasar de energía mecánica a código neural se llama transducción. Bueno, eso pasa en cualquier sentido, ¿no? O de la piel al dolor, a la señal nerviosa. eso está claro por qué se deforma? ¿Qué fue que preguntó? No me di cuenta. Sí, Sara Osorio, pero sí, ah, ya. gracias. Gracias, Sarita. Y qué pena, profesor, yo también tengo otra pregunta. Eh, ¿Cómo hace para que la membrana se deforme sin que haya un daño como de que se rompa o algo así? Eso tiene que como ver con la. Por membrana la... Es, la membrana es, como les decía al rato, muy plástica, ¿sí? ya puede deformarse un poquito sin que se rompa. O sea, son un, un, un gotitas, ¿no? Es que, claro, si tú la haces muy duro, pero rompes eh, la membrana y ya eso es, eh, puede ser reparable, ¿no? Si la cortas o algo así. O si te haces. Y pedazo del de pellizco. ¿Pero se regenera? No, no todas. Depende. Si sí, depende, ¿qué tanto daño? encima si de la cicatriz no hay sensibilidad. ¿No? No. O en general no siento que es la cicatriz. O si se siente raro, no se regenera el todo ¿Sí? Bien, gracias, María Juliana. Bueno, pues, sigamos, entonces. Eh, y, bueno, el último, eh, esto ya no es un canal, esto es una bomba. Eh, estamos, los tres canales facilitan algo que llamamos transporte pasivo. ¿Qué es el transporte pasivo? El transporte pasivo es que los iones pueden viajar sin usar energía. Eso es a través de canales. ¿sí? A través de bombas es un transporte activo. Se necesita energía, por eso la bomba se llama ATPasa, porque usa ATP, producido por la mitocondria. ¿Sí? De la bomba, ¿por qué se llama sodio-potasio? Porque introduce sodio, ¿no introduce potasio y saca sodio. ¿Sí? De la bomba es una proteína que va girando, en realidad. Ahora sí es como la puerta de esos barcos donde una persona saca un lado, la abre al otro, y gira la puerta y saca uno y mete el otro. ¿Sí? Puertas giratorias. Pero para que necesita energía. Entonces eso sería la bomba, sodio y potasio, ATPasa. Saca tres sodios y produce dos potasios. Y es muy, muy importante para regular el voltaje de la membrana. ¿Sí? Pásenlo, por favor. Bien, sí, para, eh, para la grabación. Devuélvelo para que ellos puedan terminar de copiar y no para obligarlos.